Eran las doce de la mañana y todavía se podía oler el olor a madera que sí La luz traspasaba las cortinas. Mientras la luz me cegaba, podía observar una sombra que se me acercaba. Era mi doctora, ella me cuidaba como la madre que nunca tuve pero eso pensaba hasta que un día se llevó a mi hermana y me intentó llevar a mí